Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arme y hoy traemos un nuevo tutorial. Vamos a hacer un par de velitas con la base de cemento. para empezar, tenemos aquí los moldes para las velas, el cemento, ya ves, estoy reciclando, pues quizá un recipiente de, de cartón, uno de plástico, semi rígido, tenemos aquí el cemento blanco, de, de colorantes, una pintura acrílica para echarle unas, unas vetas a, a lo que va a ser el cemento. La parafina, por supuesto, ya teñida y le vamos la vamos a aclarar un poquito como está en color blanco. Mecha Me y va a calentar nuestra olla. Volvamos al lío. Para ¿Va empezar, vamos a preparar el lo que es el cemento echamos un poquito de, de agua echamos un poco de agua no vamos a necesitar mucha cantidad vamos a empezar primero con el con el molde pequeño Bueno, echamos el cemento en el agua, lo movemos bien para que se vaya mojando bien, así a pequeños golpecitos seguimos echando. Yo este cemento normalmente lo preparo como si fuera escayola. Voy a añadirle un poquito más de agua. Porque he pensado que voy a hacer ya la, la cantidad para los dos moldes. Otro poco más. Y terminamos de, de echar, de verter eh, nuestro cemento sobre. sobre nuestro. sobre el agua. Pequeños golpecitos. Y ahora a remover hasta que empieza a fraguar. Ya veis que empieza a tener consistencia, más sólida. Bueno, a estos moldes eh, no es necesario echarle desmoldeante. Pues este es de cartón y este es de plástico. Al final los, los romperé para que se desmolde bien. Empezamos a verter un poco de, de cemento sobre el grande, dentro del grande, perdón. Eh, no vamos a darle golpecitos al, al bote para que se nos iguale, sino que lo vamos a dejar irregular y ahora voy a echarle un poquito, una poca cantidad al de plástico al que le voy a añadir el color, ya veis no es mucha cantidad y ahora con, ya os digo, es una pintura acrílica, por un ladito echamos unas gotitas de, de este color. He elegido el verde porque la, la parte superior, lo que va a ser la vela, va a ir en color amarillo pálido. Ahora con el palito de brocheta hacemos unos dibujitos con la pintura por el contorno de, de nuestro molde a forma de aguas. Le echamos un poquito más de cemento. Eh, esto de la pintura os lo he mostrado aquí para que veáis que también en vez de dejarlas totalmente blancas Podéis añadirles algo de color Recordad, si se lo echáis, pues que se vea por el contorno Ya nos llegaría esta cantidad Recordad, no darle golpecitos para que se asiente Lo queremos irregular Y ahora terminamos de de verter El cemento que nos queda en el otro bote eh, También va a ir de una... Va a ir irregular, eh A ver, si es... sí, podríais hacerlo Que os quedara lisito Dándole unos golpes a los tarros A los moldes Pero yo prefiero, me gusta más esta estética Esperamos un poquito Ahora que hemos vertido Ahora sí, ya nos... Ya se ha fraguado el cemento, ya está seco, está duro completamente. Mirad cómo queda este por dentro. Vamos a pasar a preparar la cera. Aquí en nuestra pequeña cazuelilla. Recordar, la cera siempre, parafina cera, a fuego mínimo, calentarlo. Y que sea al baño María. Eh, voy a echar la pastilla de color amarillo y una blanca, y estoy pensando que otra blanca quizás, para que quede más clarito. Eh, Nos va a sobrar cera, sí, pero no importa. Pues esa cera la podemos poner en taquitos y volver a utilizarla. Voy a retirar, retirar del fuego esta cera que ya se ha calentado. Para que vaya enfriando un poquito pues el recipiente, el molde es de plástico y no querría que se deformara. Ahora aprovecho con otro, otro recipiente a echarla de color violeta y la blanca. Este va a ser para el, el molde más ancho. Compruebo que, que esté bien la, la cera. Está aún bastante líquida. Ya no está tan caliente. Y vamos a aprovechar ahora para preparar el, la mecha, vamos a para afinarla, vamos a tomar la medida de nuestro molde alto desde que se acaba la, el cemento, cortamos por ahí, sumergimos en nuestra, en nuestra cera derretida y estiramos la mecha, la dejamos ahí. A que termine de, de enfriarse y voy a echar poquito a poco la cera al principio una cucharadita y ahora voy a echar un poquito más con el cazo y al ser transparente este molde pues nos permite pues decidir a qué altura queremos la cera quizás un poquito más esto ya es a gusto de, de cada uno podéis dejarla más alta, más baja esperamos a que se vaya enfriando la cera, no del todo ya hemos vuelto ya se ha enfriado un poquito con un pincho moruno lo insertamos en la cera hasta llegar a la, al cemento Vais a ver que os queda un poquito de cera en el palito No pasa nada, podéis volver a, a echarlo en, en el cazo Y ahora si sí, la, la mecha parafinada la insertamos Ahí donde previamente pasamos el palito Ahora con nos ayudamos para sujetarla en la parte superior Es un sujeta mechas normalito Y voy a comprobar cómo está la otra cera. Aún no está fundida del todo. Bien. He dejado pasar unos minutos. Ahora sí, ya está fundida. Voy a verterla en, en nuestro molde grande. Ah, por cierto, si aún no os habéis suscrito, ya sabéis, podéis suscribiros. Activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo. Darle a un like si os gusta lo que estáis viendo. Mis tutoriales. Y bueno. Eh, si queréis hacer algún comentario. Si tenéis la sección de comentarios que podéis decirme lo que queráis. Bien. He vertido toda la... Toda esta cera. En el molde. Sí, se me ha eh, me he olvidado de la mecha, pero no pasa nada, porque como el molde, la cera en el molde aún está líquida, pues voy a pasar a, para afinarla. Como la anterior, he tomado la medida del bote y un poquito más alto, como un centímetro y medio dos centímetros. Sumerjo en la, en la cera, que está líquida, y ahora pasaré a estirarla en la mesa. La estiro, sujeto de un lado y del otro para que me quede tensa. Ya he vuelto también y he dejado que enfriara un poquito, que se solidificara un poquito la cera. Le he pasado el palillo y insertado la mecha. Y ahora, en vez, como no tengo un soporte tan ancho, le he puesto dos palitos. Bien, ha pasado una noche que he dejado que se enfriara bien la cera. Eh, es muy normal que pase esto. Que se os hunda un poquito la vela por el centro Para eso he calentado más cera de los mismos colores Y se lo estoy echando en el medio Que me haga una pequeñita capa Al utilizar el mismo color de, de cera no se os va a notar Es simplemente una capa pequeñita para que se iguale Le vuelvo a poner el sujetamechas. Y ahora que ya tengo la del la, el color violeta, lo mismo, le echaré una capita para que no nos quede esa hendidura en el centro de la vela. Ahora sí, han enfriado del todo la, la cera. Hora de desmoldar, eh, voy a sacudir un poquito el, el molde para que se caigan los, los restos de cemento que queden por los lados y ahora simplemente lo cortáis con un cúter o una tijera o que sea, os sea más cómodo. ya veis que es un poquito complicado al ser el, el plástico ya tenemos desmoldada la primera vela ahora vamos a desmoldar el, la otra, esta vez con una tijera, es cartón, nos vale perfectamente. Hacemos unas pequeñas incisiones y vamos a cortar un poquito más. Bien, ahora vamos a, a darle unas vueltecillas a la mecha. Para que nos quede una especie de tirabuzón. Últimamente me está gustando esta terminación de la mecha. Si no, simplemente la cortáis a, a un centímetro. A un centímetro y medio de la, de la cera. Y ya os valdría también, ¿eh? Eso ya es a gusto de cada uno. Aquí tenéis las velas. Una en violeta y blanco. Y otra en amarillo. Con el blanco de cemento y las aguas en verde. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del vídeo. Y espero que me sigáis viendo. Muchas gracias.